amigos, es el tema que vamos a estar desarrollando a continuación muy ligado a la tercera edad a nuestros adultos mayores, les recordamos que los miércoles están dedicados a ellos pero que sin embargo si usted tiene alguna consulta de manera general sobre nutrición o nutricionismo puede hacerla por supuesto con toda confianza, pueden llamarnos la línea ya habilitada en 214-8401 y también en nuestra línea de WhatsApp o vía SMS para que puedan enviarnos sus mensajitos al 720 -63 589. Les recordamos que nuestra alimentación es importante a cualquier edad y con diferentes eh, patologías, eh, por supuesto, esto para poder realizar el control, para poder mejorar muchas veces y pues es eh, de ello justamente lo que vamos a estar hablando a continuación, mm -hmm. alimentación antiestrés. Eh, pues recordemos que absolutamente todos tenemos episodios de estrés desde que nacemos incluso, así que vamos a brindarles justamente todo ese apoyo desde que nacemos o por etapas eh, para poder reconocer e identificar el el estrés, pero lo mejor, eh, poder coayuvar esta etapa desde nuestra alimentación. Lo vamos a hablar junto a una de nuestras nutricionistas, a quien nos gusta por ejemplo, eh, pues eh, tener con nosotros, eh, siempre nos brinda ese apoyo que vamos necesitando y esa guía. La licenciada Ninoska Casanga está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Karencita, muy buenos días. Encantada siempre de venir al programa y bueno, ahora de brindar información a los adultos mayores. Gracias por acompañarnos por ese tiempito. Eh, pues es nuestra nutricionista de cabecera, lo decimos acá en el, en el espacio, porque nos brinda absolutamente todo el apoyo que nosotros necesitamos, o esa guía también, y que por supuesto nos sugiere esos temas que muchas veces nosotros no podríamos eh, tal vez llegar a pensar y que se puede eh, controlar desde la alimentación como el tema del estrés. Eh, tal vez es una de las de este nuevo siglo, ¿no? de la nueva era y que absolutamente todos estamos padeciendo. Algunos eh, tal vez en grados mayores que otros, pero aún así pues eh, tenemos esos episodios y esos cuadros de estrés. Exactamente. Bueno, el estrés oxidativo hoy en día se lo ha catalogado ya como un proceso que está desarrollando enfermedades. Eh, la verdad es que el estrés oxidativo en cierta medida es saludable para el organismo porque nos ayuda, por ejemplo, al proceso de defensas. Cuando nuestro organismo se siente atacado por alguna bacteria o un virus, es justamente el estrés que nos ayuda a regular porque forma lo que son los radicales libres y ayuda a destruir a los agentes patógenos. Pero hoy en día... Eh, la cantidad excesiva de trabajo, de problemas, eh, lamentablemente la falta de actividad física que hoy en día se está la persona es muy sedentaria, ¿no? tomamos movilidad, llegamos a un lugar y es directamente a caminar dos o tres cuadras, ya no caminamos como antes. Eh, el consumo de alimentos que aumentan el proceso del estrés oxidativo y la formación de radicales libres en muchos casos y en muchos pacientes adultos mayores el consumo de medicamentos que les dan y gran cantidad, todo esto va causando mayor carga del estrés oxidativo por mayor carga de la presencia de radicales libres. Un radical libre es una molécula que lo que va a ocasionar dentro de nuestras células es destrucción del tejido o sea que lo que ocasiona el estrés oxidativo y los radicales libres a la larga en gran cantidad es el envejecimiento prematuro lo que nosotros queremos es tratar de recomendarles a las personas que todavía son jóvenes eviten con la alimentación no la gran carga de radicales libres y estrés oxidativo y cuando ya estamos eh, en la etapa de la tercera edad ya somos adultos mayores Tratar de envejecer, pero con la mejor calidad de vida. Porque cuando empiezan a destruirse nuestras células, aquí empieza todo el desarrollo de las enfermedades. Desde problemas osteoarticulares, problemas de irrigación, poliglobulia, artritis, artrosis, ¿no? todos estos problemas que son muy comunes y que a la larga conllevan a problemas también de aparato digestivo. Y el problema es que si el aparato digestivo está mal de una persona, no va a absorber los nutrientes que necesita para bloquear a los radicales libres que tanto daño nos hacen. ¿No? entonces es importante eh, recomendar a todas las personas primero algo básico que empiecen a hacer ejercicio pero de una forma correcta mejorando la oxigenación cuando nosotros inhalamos de forma correcta y respiramos de forma adecuada estamos reduciendo también la cantidad de radicales libres que produce nuestro organismo hay muchos estudios que sí indican que por ejemplo el oxígeno genera radicales libres que son las especies reactivas de oxígeno pero también es saludable para ayudar a hacer combustión y quemar justamente esa energía que tiene nuestro cuerpo y de esa forma similar y de una forma correcta todos los nutrientes, obviamente para hacer un equilibrio. Eso es el punto más importante, generar un equilibrio dentro de nuestro organismo. Pues la alimentación es definitivamente importante para ello. Recordemos que el tema del estrés, pues, no siempre va a estar ligado a la gran cantidad de actividades que tengamos, ¿no, licenciada? Porque, pues, a veces pensamos que un niño, por ejemplo, no se estresa, o un adulto mayor, mientras no lo protegemos, lo cuidamos, que no haga nada, que no salga de casa, que se quede con nosotros, eh, pues, está delicado, ya tiene algún diagnóstico, eh, pues, sin embargo, sí podría llegar a estresarse. También el tema de la soledad, el tema de incluso querer hacer mucho muchas cosas, de haber sido una persona tan activa durante la juventud, durante la adultez, pues más adelante va a generar también ese estrés, porque van a extrañar esa etapa de sus vidas, entonces debemos aprender a tomar en cuenta absolutamente todos los aspectos, ¿no? Que son integrales, por supuesto, cuando hablamos de salud y del tema del estrés, no solamente se trata de distracción, no solamente se trata de la parte psicológica, mental, emocional, sino también de eh, la parte biológica, de la parte de nuestra alimentación, que por supuesto vemos es bastante importante. Eh, pues nosotros eh, seguramente también tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es importante ello. ¿Y cómo lo logramos? Exactamente. Eh... Para no salirnos un poquito, como eh, decías Karencita, los niños hoy en día sí ya tienen estrés, ya, sí. y eso es a consecuencia del de exceso de carbohidratos que se le está dando hoy en día a los niños. O sea, nadie creería que el estrés que nosotros estamos generando en los niños es a consecuencia de la alimentación. Nosotros le damos gran cantidad, por ejemplo en el desayuno, no, le damos cereales que son con mucho azúcar, le damos un yogur que tiene aproximadamente 6 cucharillas de azúcar por cada vaso de 200 ml, y eso creemos que le estamos dando un buen desayuno. Además introducimos en eh, los, los chocolates, ¿no? la cocoa, un poco de azúcar y estamos dándole a un niño en el horario del desayuno aproximadamente unas 18, kilo eh, 18 cucharillas perdón, de azúcar. Entonces ustedes si colocan en un vaso van a ver la cantidad de azúcar que le ponen al niño y eso en el organismo, en el exceso va formando grasa y este exceso de grasa forma cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y por eso estamos desencadenando este proceso. Entonces, en el caso de los niños, hay que reducir la cantidad de carbohidratos simple que se le está dando, ¿no? Sobre todo azúcar. Nunca demos gaseosas porque esto es lo peor, porque tiene gran cantidad de azúcar simple y obviamente esto los pone como locos a los niños. Y hoy en día hay muchos problemas que dicen, el niño es inquieto, no se queda quieto en clase, está por un creativo. lado. Exacto, y es a consecuencia de esto. No el exceso simplemente de carbohidrato simple. En el caso de los adultos mayores, la depresión y hoy en día se veía también en jóvenes esa consecuencia de deficiencia de nutrientes eh, que nos ayudan a formar eh, todo lo que son la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, los neurotransmisores y se sabe ya que la serotonina es justamente la hormona de la felicidad. ¿Y por qué es eh, la causa? Porque no están consumiendo muchos alimentos ricos en proteína. Alimentos, por ejemplo, en las carnes, que estas nos van a ayudar a absorber triptófano y el triptófano en nuestro cuerpo va a formar serotonina. Esto va a hacer que veamos... Todas las noticias que nos puedan llegar con un mejor ánimo y no ahogarnos simplemente en un vaso de agua, porque en determinado momento estamos tan deprimidos que cualquier cosa nos ocasiona ese problema. Otro problema que tiene también a nivel de neurotransmisores es la deficiencia de magnesio. Y hoy en día muchas personas no consumen el magnesio y es muy fácil de utilizarlo. El magnesio podemos utilizar, por ejemplo, en todo lo que son los frutos secos, nueces, almendras, semillas de girasol, también lo tiene la el sésamo, la chía, la linaza. Eh, obviamente, además, estos no solo tienen magnesio, tienen ácidos grasos omega-3 que nos van a ayudar a mejorar la conexión nerviosa a nivel de nuestro cerebro. Eh, ácidos grasos que nos permiten justamente la facilidad. Solamente que en el caso de lo que son estos granitos como la linaza, la chía, el sésamo, el ajonjolí, todos estos los tenemos que activar. Entonces, es importante que en casita remojemos previamente 12 horas estos granos para preparar un jugo, eh, un licuado, ¿no? el refresco, porque sería excelente hacer un refresco de linaza para el horario del almuerzo en reemplazo de una gaseosa. Resulta es, ¿qué alimentos evitan los radicales libres de los que nos habló la licenciada? Nos dice, muchísimas gracias por su pregunta. Eh, como decíamos hace un momentito, es justamente todo lo que son los cítricos ¿no? eh, la, sobre todo lo que es el limón y la toronja porque tienen mayor cantidad de lo que es la concentración de vitamina C para las personas que nos ven de Santa Cruz, del Beni, de Pando, lo que es la fruta del camu camu y la acerola es excelente, el azaí también es muy bueno, son eh, excelentes antioxidantes, a la ciudad de La Paz lamentablemente no llega, llega la guayaba que solamente hay un tiempo que también es excelente antioxidante. La granada eh, también nos puede ayudar, la granadilla también nos ayuda. Las uvas negras también tienen gran cantidad de antioxidantes, pero traten de hacer un licuado que incluya la pepita. Entonces pueden licuar, colar para no tomar la pepita, pero ya va a salir justamente la cantidad de antioxidante que tiene porque tiene un aceite muy importante que nos va a ayudar a proteger de todos los radicales libres que normalmente nuestro cuerpo se siente atacado. Siguiente consulta, buenos días, ¿qué alimentos debemos consumir para bajar la presión alta? En este caso es importante reducir la cantidad de lo que es la formación de glóbulos rojos, pero es importante mejorar el proceso de oxigenación previamente. Eh, lo más recomendable, consumo de evitar el consumo de carne roja, eh, reducir, no eliminar el consumo de verduras de hoja verde generalmente siempre nos indican que eliminemos pero como les decía eh, no tiene gran cantidad de hierro lo que más contiene es cantidad de magnesio y el magnesio es uno de los minerales que nos ayuda a mejorar el proceso de oxigenación entonces es importante que consumamos verdura de hoja verde, no consuma mucho beterraga eh, porque también tiene gran cantidad de hierro la carne roja también puede incrementar este proceso y tenemos que consumir en el caso de las verduras sobre todo el apio, el apio nos va a permitir que se dilaten lo que son las venas y arterias y mejoremos justamente el proceso de oxigenación, si nuestro cuerpo siente que mejora el proceso de oxigenación no vamos a requerir gran cantidad de restricción a nivel de lo que son los nutrientes como el hierro. Aromaterapia con relación a algunos alimentos, por ejemplo, ¿no? o hierbas que se eh, suelen utilizar. ¿También funciona en el caso de, del estrés? Es una pregunta que tenemos también con frecuencia. ¿Es lo mismo poder consumirlos que sentir el aroma? Eh, que incluso eh, pues hoy en día hay tratamientos tópicos con relación a ello. Es que estimulan nuestros sentidos. Al estimular nuestros sentidos nos ayuda justamente a relajarnos y que nuestro cuerpo se encuentre en un proceso de mayor tranquilidad y paz. Es bastante saludable. Eh, obviamente tienen que conseguir estas concentraciones que son esencias especiales, no cualquiera que hay en la calle, porque eh, cuando empiecen a quemar van a sentir olores bastante desagradables y eso en vez de ayudarles les podría intoxicar. Entonces consigan aceites puros. Hay en varios lugares de distribución y cuando vayan quemando van a ver que solamente va a salir el olor a la esencia y en ese caso sí son bastante saludables. Y hay diferentes incluso para procesos patológicos en específico, como por ejemplo la manzana es específico para el riñón y así hay variedades de aromas de acuerdo al problema de salud que uno tiene. Damos lectura a la próxima pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. El aceite de coco nos dice, ¿qué beneficios tiene para nuestra salud? También es antiestrés. ¿Cómo podemos consumirlo o utilizarlo? Muchas gracias por su pregunta. En el caso del aceite de coco es sumamente saludable. Eh, como les decía hace un hace unas semanas, eh, tiene un ácido muy importante que solamente lo tiene la leche materna, es por eso que estimula tanto lo que es el sistema inmunológico eh, en el caso de la leche de coco podemos utilizarla de diferentes formas eh, en forma de leche por ejemplo es algo saludable, el coco rallado para yogur para implementar, podemos utilizar también el aceite de coco no solamente para el consumo interno sino incluso para la aplicación externa en la piel porque mejora mucho eh, la antioxidación justamente a nivel del epidermis en el caso de la piel y en el caso interno, por ejemplo, no es que va a reducir la cantidad de antioxidantes, pero podemos evitar la formación. ¿Cómo es esto? Eh, si nosotros eh, retostamos la carne, el huevo en un aceite común y corriente, genera cantidad excesiva de radicales libres. Estos se introducen en el cuerpo y eso ocasiona destrucción de tejido. O sea que eh, unas, la fritura de un aceite aumenta el proceso de inflamación. La diferencia es que si nosotros freímos con el aceite de coco, no vamos a generar este proceso. Entonces puede evitar justamente utilizar en un aceite común y así evitamos la formación de radicales libres en nuestro cuerpo. Siguiente consulta. Buenos días, Felipe. Felicidades por su programa, una consulta. ¿Qué tipo de alimentos puedo consumir para subir de peso naturalmente? Nos dice gracias, saludos desde la ciudad de Cochabamba. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que nos siguen también en Cochabamba. Gracias por vernos y viene su respuesta. Lo importante es primero revisar la calidad de a nivel de aparato digestivo. Si su organismo está absorbiendo de forma saludable, no hay ningún problema. Lo ideal es aumentar la cantidad de proteína. La proteína nos va a ayudar a formar masa muscular, que ese es el objetivo. No necesitamos ni bajar ni aumentar de peso de forma poco saludable. La idea es eh, hacer un aumento en este caso, pero de forma saludable. Los alimentos que, que tienen mayor cantidad de proteína, el de mayor biodisponibilidad biológica son la clara de huevo. Entonces lo ideal sería hacer ejercicio y consumir en los primeros 5 a 10 minutos posteriores a la actividad física justamente la clara de huevo. No la consuman cruda porque se pueden contaminar con salmonela. consumanla siempre cocida, eh, pero simplemente clarita. También podemos utilizar otro tipo de proteína como lo que es la carne de pescado que es sumamente saludable, la carne de pavo que ya está introduciéndose en nuestro país, la carne de pollo y la carne de res que también son alimentos bastante saludables y que son altamente biodisponibles a nivel de la proteína. Tengo Una gran cantidad de preguntas, continuamos dando lectura. Para colesterol nos dice, ¿qué verduras debemos consumir? Gracias. La verdad es que todos los alimentos, en el caso de las verduras, absolutamente toda la lista de verduras son buenas para lo que es el tema de colesterol. Eh, incluso la palta, ¿no? que hay muchas personas que nos recomiendan, la palta tiene otro tipo de ácidos grasos que... A diferencia del colesterol malo, podría ayudarlos más bien a reequilibrar. Entonces es importante, nunca eliminen al 100% lo que es el colesterol, porque el colesterol es base para la formación, por ejemplo, de hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. Entonces si reducimos a cero, al final no vamos a tener un reequilibrio de hormonas sexuales, no vamos a tener regeneración de tejido, porque todas las células necesitan colesterol. Obviamente la cantidad es mínima y no hay que excedernos, pero sí es importante. Obviamente el colesterol tiene que ser un colesterol saludable, como por ejemplo el de la yema de huevo, tampoco es la gran cantidad que se tiene que consumir, pero sí es importante. En relación a, como les decía, fruta, verdura, absolutamente todas, siempre hagan un reequilibrio, pero de todo, no se concentren en solamente una y no excedan en solamente una, ni tampoco eliminen ciertos alimentos porque a veces nos prohíben ciertas frutas, ciertas verduras y la verdad es que todos y cada uno de los alimentos naturales eh, son esenciales para nuestro organismo para hacer justamente un equilibrio de la composición bioquímica de nuestras células. Buenos días, felicidades por el programa, por favor puede doctorita darnos una orientación a las amas de casa que estamos a cargo de la preparación de alimentos para la familia, nos dice para aquellos pequeñitos a veces es difícil eh, poder eh, tal vez hacer que tengan un mejor o mayor apetito, ¿no? Ocurre con y con adultos mayores. Claro que sí. En cierta edad, ¿no? Es normal que no tengan apetito. La mejor forma es tratar de hacer siempre una alimentación súper saludable, no introduzcan gaseosas, eh, los niños no la conocen, entonces si ustedes no les muestran, no les va a gustar. Eh, caramelos, dulces, obviamente cuando van de cumpleaños, hay una fiesta, está bien, pero hacerlo comúnmente y todos los días no es algo bueno, no es algo saludable. Eh, no introduzcan mucho lo que son los embutidos, ya, porque todos estos tienen mucha concentración de tóxicos, nitratos, nitritos, que incluso hay estudios que indican que puede desarrollar procesos cancerígenos. Eh, traten de hacer una alimentación super equilibrada, no hagan frituras, ya que la fritura, como les decía, con el aceite común puede ocasionar la presencia de radicales libres. El aceite de oliva, que es uno de los mejores aceites, no se utiliza como medio de cocción, o sea, no se utiliza para freír. Hay muchas personas que lo utilizan y lamentablemente un aceite de excelente calidad, lo estamos volviendo malo y eso esto estamos introduciendo a nuestro cuerpo, si quieren freír háganlo simplemente con el aceite de coco que es una buena forma, una buena solución. Otra consulta es de Cochabamba otra preguntita nos dice ¿a mis, niños, a mis niños les doy zumo de frutas y verduras día por medio ¿se está bien doctorita? es excelente, traten de en el caso de frutas, no hagan mucha variedad en el zumo, simplemente utilicen una fruta por día eh, en el caso de las verduras sí pueden combinar, pero sobre todo lo que son las verduras de hoja verde oscura ya, pueden hacer una combinación y es excelente porque le está dando vitalidad, es como les decía alguna vez, es como un suero que le está metiendo lleno de nutrientes directamente a sus células. Otra consulta buen día, para las personas que sufren gastritis ¿es aconsejable el consumo de cítricos en el caso de lo que es la mandarina y la naranja no, pero el limón sí, eh, bioquímicamente cuando ustedes sienten en el paladar va a entrar y va a ser como ácido, pero cuando ingrese al proceso metabólico a nivel intestinal, a diferencia va, lo que va a hacer es alcalinizar, es decir, va a bajar el nivel de acidez. Además la vitamina C que contiene ayuda a lo que es la formación de colágeno, es decir, ayuda a la reconstrucción de tejido dentro del epitelio intestinal. Entonces el limón es una excelente opción cicatrizantes en cuanto a alimentación ¿eh? también esto porque muchos adultos mayores son sometidos ¿eh? por ejemplo a cirugías o a tratamientos que a veces son un poquito drásticos ¿no? o invasivos o mínimamente invasivos y requieren de una buena cicatrización. Claro que sí. Necesitamos alimentos primero para lo que es la piel, la vitamina A, eh, básicos, zanahoria, beterraga, zapallo que podemos encontrar, eh, o en el caso de las frutas, todas las que son bien intensas, moras, arándanos, también es importante la vitamina C, ya hemos hablado de los cítricos, hay otra variedad, pero que por ejemplo el kiwi, el mango, donde también encontramos este tipo de vitamina, la vitamina E, que también es importante, que ya hablábamos que no son los frutos secos, y necesitamos zinc, que el zinc podemos encontrar también en en frutos secos, en el arroz, eh, en la avena que nos va a llenar justamente de estos nutrientes y en la combinación y como les digo no se vayan simplemente con uno porque a veces se les recomienda uno y consumen avena durante todo el día, ¿no? entonces lo que hay que hacer es un equilibrio de absolutamente todos los alimentos, introducirlos poco a poco y durante todos los días y de esa forma van a ser un equilibrio completo dentro de su salud. Así que nos estamos pasando, una última preguntita rapidito, por favor, buenos días, ¿qué tipo de alimentación es la más sana para una persona que tiene problemas intestinales y de colon? depende de qué es lo que tenga, si es diarrea lo que necesitamos es sostener si es estreñimiento lo que necesitamos es movilizar, en ambos casos nuestro objetivo es repoblar aparato digestivo pueden utilizar eh, un yogur que, que tenga probióticos y el jugo de linaza que nos va a ayudar con prebióticos para regenerar justamente toda la calidad intestinal ¿Cómo le encontramos? ¿Dónde le encontramos? Eh, también es otra pregunta que tenemos de manera frecuente en este momento, gracias además por acompañarnos Claro que sí Karencita, Esta Estamos en Bionova, Bionova queda en la calle 9 de Calacoto, el número 7806 y el teléfono de referencia es el 655 97975 al que pueden, me pueden llamar, podemos hacer citas cuando ustedes gusten para cualquier tratamiento. Siempre es un gusto tenerla con nosotros, la vamos a estar esperando en una próxima. Claro que sí, Karencita, con todo gusto. Muchísimas gracias, amigos, por si acaso la entrevista la van a encontrar en nuestras redes.